Y continuando con nuestro taller creativo de tipografía, ahora le tocó el turno a los motivos y en esta lección te voy a enseñar la base o el fundamento para trabajar con motivos. Vamos a asesorarnos primeramente que el panel de muestras esté totalmente activo. Seleccionando con un clic el tipo de letra y poniendo control T, me voy a dar cuenta que es esta fotos Fato. Puedes intentar con cualquier tipo de letra, la verdad lo importante es esto que te voy a explicar en este momento. Voy a hacer un pequeño zoom aquí. Aquí, perfecto. Estos son dos rectángulos que tienen estos dos colores que están aquí presentes en el panel de muestras. Y lo que ves aquí es control T, un tipo de letra que se llama Victorian Free Ornaments. Esta es la letra A y esta es la letra B. Pero lo que voy a hacer en este momento, la selecciono y las voy a convertir en contornos. Ok, bueno, la convertimos en contornos más por una cuestión estética, porque en realidad le puedes dejar ahí. Y probar con más tipos de letra. Los efectos realmente son impresionantes. Ahora. Selecciono este primer objeto que está aquí. Y presiono la tecla I. Para adquirir esta muestra de color. Ahora si presionas la tecla de control o de comando. Clic. La dejas de presionar. Otra vez activa el cuenta gotas. Y ahí tenemos esto que está aquí. no Ahora sí Ya tenemos estos dos objetos. Siguiente paso con la herramienta de selección directa. Vamos a activar o vamos a seleccionar. Estos cuatro nodos que están aquí, con la flecha hacia abajo o flecha hacia arriba, depende de lo que quieras hacer exactamente. Yo lo voy a dejar más o menos por ahí, para que tenga esa cierta inclinación. Ahora con la herramienta de selección, voy a colocar el primer objeto y el segundo objeto. Como no guardan una función, eh, lo voy a rotar un poco seleccionándolo, la tecla R, clic y arrastro para rotarlo más o menos al ojo. Sí, al ojo está bien, no pasa nada así queda exacto. Otra vez, selecciono acá, clic y arrastro, la tecla V o la tecla B pequeña, ya tengo mis dos objetos colocados donde yo necesito. Ahora, selecciono los cuatro objetos y como te decía hace un ratito, el panel de muestras tiene que estar totalmente activo. Que es lo que voy a hacer, clic y arrastro y lo voy a incorporar al panel de muestras. Mira que sale ese círculo verde con ese más, lo soltamos y ahí lo tenemos. Control 0. Ahora me voy a centrar de manera directa en el texto que está aquí. Voy a activar el panel de la apariencia. Recuerda que si no lo encuentras en la parte derecha, lo vas a encontrar en el menú Apariencia. Eh, cabe recalcar que los motivos son objetos que se repiten. Y lo vamos a hacer de manera directa en el panel de apariencia. Y es lo más aconsejable hacerlo aquí. Así que en la mitad damos un clic para crear un relleno. Y vamos a colocar un color verde o el color que tú quieras. Lo vamos a dejar aquí simplemente con verde. Vamos a crear ahora otro relleno y con un clic activaremos el motivo que acabamos de crear. Voy a hacer un pequeño zoom aquí para que alcances a ver lo que hemos hecho. Mira, aquí está básicamente los objetos que hemos incorporado. Un aspecto muy importante que tiene estos motivos es que con doble clic puedes activar esta opción de motivo que se llama aquí opciones de motivo. Y la primera opción que es esta opción que dice eh, herramienta de motivo. Si la activas y das clic y arrastras, puedes hacer modificaciones como realmente creas más conveniente. Así que, mira, si la puedes unir, a ver qué sale. Control Z. Yo la voy a dejar ahí porque en los siguientes videos hay muchas cosas que vamos a explorar con esta herramienta. Clic aquí donde dice Done. Regresamos a nuestro espacio original. Control 0. Y para darle un aspecto mucho más creativo, mucho más llamativo, hemos ocultado la capa 3 que está en el fondo y ahora podemos hacer este tipo de efectos. He presionado la tecla tabulador para ocultar todos los paneles. Muy bien, así de sencillo se crean los motivos. En los próximos videos haremos cosas realmente espectaculares.